¿Quieres vender tus fotografías panorámicas 360? En el episodio 41 hablaremos sobre el stock fotográfico de 360 cities, y para ello he querido invitar a Elena Martínez, quien hace parte del equipo de esta importante plataforma. En la entrevista hablaremos sobre temas que deberías escuchar atentamente. Te explicará Elena cómo subir tus imágenes para que tengan más chance de ser encontradas por compradores, qué imágenes subir, a qué resolución y, sobre todo, cuánto puedes ganar por una fotografía. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que hoy está cargado de información útil para ti, fotógrafo-cámara. ¿Ya llegó Elena? Vamos a atenderla, así que empezamos de una. Bienvenida Elena a TVO Plus. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias tengo la siguiente idea vamos a hablar sobre el, el servicio que tiene de stock de imágenes 360, 360 cities y acerca de unas dudas relacionadas con este tema te agradezco mucho que estés acá empecemos entonces con esa primera inquietud cuál contenido es más relevante cuál se vende más elena pues a ver esto depende mucho de los clientes de los proyectos que tengan de las experiencias que estén creando entonces nos encontramos que, pues, generalmente los sitios turísticos, los sitios reconocibles, eh, son se licencian bastante. Pero cualquier imagen que técnicamente eh, esté perfecta y sea correcta, se va a poder licenciar como cualquier otra, porque de, lo, como, lo que comentaba depende del proyecto, del cliente, se eh, va a estar interesado en unas imágenes o en otras. Hay clientes que, que vienen y para determinado tipo de proyecto, pues si lo quieren, la Torre Eiffel, o, o un sitio muy reconocible. Pero hay otros eh, clientes que, para otro proyecto, igual escogen un panorama de un sitio recóndito que nadie ha visto nunca, porque es que depende de los proyectos y de las experiencias que estén creando. Y proyectos y experiencias hay mil. Entonces, podríamos concluir con esta primera pregunta que suban todo el material. Así es. Bueno, Elena, entonces quiero que entremos a la cuenta para que tú nos ayudes con base en las fotografías que yo he subido, para que nos puedas dar alguna idea acerca de errores y aciertos dentro del metaetiquetado. Ah, Título. Está en inglés. Eso, por ah, ejemplo, vale, ayuda. Sí, o sea, nosotros siempre entendemos que escribir en inglés es lo mejor porque en el mundo internacional trabajamos en inglés y las agencias trabajan en inglés. Entonces, es lo mejor, por lo menos en inglés. Y si quieres añadir otro otro título en otro idioma, también puedes. Le puedes dar a Nuevo Title y entonces ahí puedes elegir el idioma y, y poner otro, otro idioma. Por ejemplo, si lo quisieras poner en español o... En ruso o en eslovaco. Entonces, por ejemplo, acá podría hacer la traducción y decirle eh, vista, vista aérea a de Madrid desde eh, cuatro torres al atardecer. Perfecto. Este, eh, el hecho de que tenga aquí atardecer en español, sunset en inglés, eh, ¿Vendría a ser como un un, un, una ventaja? Porque alguien podría buscar un atarde eh, atardecer por ejemplo, y otra claro. podría buscar Sunset. Claro, es verdad que casi todas las búsquedas se realizan en inglés. Okay. Entonces, como añadir metadata, tarda su tiempo, si lo, lo ideal sería eh, pues en, en los dos idiomas, ya que es España y, y en inglés. Entonces, lo ideal sería los dos ejemplos de los dos idiomas, pero si, solo, si vas a elegir uno, que sea el inglés. El título influye, influye directamente en este aspecto que tenemos acá. Cuéntanos sí. de qué se trata esto. Vale, esto nosotros lo llamamos el handle, que es eh, eh, que va, for, forma parte de la URL de tu imagen. Sí. Vale, entonces, si bajas más abajo de título, ahí tienes la posibilidad de editar tu handle, ¿vale? ¿Tú lo has podido editar? No sé si lo editaste o Esto o no. se puede cuando se sube la imagen, ¿verdad? Pero ya después de, de publicada ya no podemos editarlo. Ya, ya no se puede editar. Entonces, si tú subes la imagen, eh, cuando estás trabajando con el metadata, tú, pu tú puedes editarlo y puedes poner el handle que tú quieras. Si, si no lo pones, nosotros cogeremos el título y lo, y lo pondremos como handle. ¿Vale? Oh, okay. Y una vez que se publique la imagen, como bien has dicho, no se puede cambiar porque es la URL de la imagen. Por lo tanto, es prioritario que cuando el fotógrafo suba la, la imagen, de una vez defina el handle desde, desde el inicio y que ojalá ese handle tenga, sea descriptivo, ¿verdad? Por supuesto. O sea, en el Metadata lo que estamos haciendo es describir la imagen porque nosotros no podemos buscar por imagen. Una imagen no se puede buscar. Se puede buscar la información que está adosada a esa imagen. Por eso esto es tan importante para que nuestras imágenes, lo, cuando estoy hablando de imágenes, también me refiero a los, a los vídeos 360, se puedan buscar y se puedan ser encontrados. Por ejemplo, a ver, si, si yo estuviera en Google y busco eh, cuatro torres, eh, Aerial View, Madrid, ahí estamos teniendo palabras claves, ¿verdad?, que coinciden sí. y que, fíjate, fíjense, el, el primer resultado es 360 cities, pero porque justamente trae, trae el handle con las palabras claves. Ahí está mm. la importancia, muchachos, de etiquetar correctamente desde la subida de la imagen. Porque si, si en vez de esto dijera, por ejemplo, DSC 2534 como nombre de la fotografía, que muchas veces así sucede, pues el chance va a ser menor, ¿verdad? Exacto, perfecto. ¿Lo explicas mejor que yo? <risa> Sigamos entonces con la descripción. ¿Cómo ves esta descripción? Claro, es una descripción muy larga eh, de Wikipedia. Ajá. Es, bueno, Eso es copy-paste. Esto es copy-paste, exacto. Entonces, bueno, todos sabemos que el copy-paste pues igual no es lo más recomendable, ¿no? Porque copiar contenido eh, pues no, no nos asegura que nuestro SEO vaya a ser fluido y funcional. Entonces, yo lo que, lo que haría en este caso eh, sería buscar eh, información sobre las cuatro torres, ese área en Madrid, en Wikipedia o bueno, en cualquier página web de información, coger extraer esa información que me interesa para mi imagen o para mi vídeo y redactar una, una descripción que resalte lo más importante de esa área de, que, que, que, pero que tenga que ver también con la imagen entonces aquí entiendo que habrá muchas palabras clave que, que funcionarán pero también veo que, está, que pone Londres Berlín ¿sabes? O sea, así leyendo un poco por encima y en diagonal entonces, bueno, sería lo, lo suyo. Es verdad que, que escribir una buena descripción lleva tiempo. Bueno, entonces, en conclusión, para la parte descriptiva, lo ideal es un texto de unas 150 palabras mínimo, pero redactado y no copiado como lo tengo yo en este momento. ¿Así es? Pues, bueno. eso es. Claro, yo... Es que esto está perfecto, entonces pues vamos a resaltar la perfección porque lo que echaba de menos, porque cuatro torres en sí tampoco dice mucho entonces lo que echaba de menos era building, skyscraper y pues todo esto lo tienes eh, aquí, entonces muy bien por ejemplo, cuatro torres no tienes por qué añadirlo porque ya las has puesto en el título y está en la descripción o oh, por ejemplo Madrid, o sea hay palabras que si las tienes en el título en la descripción no tienes por qué añadirlas si las añades no pasa nada, no pasa okay, nada malo, okay. pero, pero bueno, así te, te, te salgas unos minutillos. Ah, bueno, entonces esto es importante. No hay que reiterar la, la, el, la palabra clave que ya está dentro del título y la descripción. ¿Serían palabras claves adicionales? Claro, claro. Por ejemplo, aquí si me enseñas la imagen. Sí. ¿sí? Por ejemplo, igual yo aquí pondría traffic. ¿no? porque se puede ver el tráfico, Ajá. o por ejemplo, esta es la estación de, eh, mira, si giras un poco a, a la derecha, esto, esas líneas de ahí blancas, es la estación de San Martín, es una sí, estación es. de trenes. Eso lo sé yo porque vivo en Madrid, ¿no? Pero, eh, pues si sí, pues, eh, sí, sí, lo supiera, pues podría ir igual a train Station, From Above o algo, o a, algo así. Es decir... Eh, tratar como de ver dentro de la fotografía mmm, lo que hay y a partir de ahí también describirlo, de porque de pronto alguien que está claro. buscando algo relacionado con la estación de Chamartín, pues podría interesarle. Claro. claro. claro. Ok, ok. Es, bueno. Hay que describir la imagen, hay que describir la imagen, eso es súper importante. Bueno, perfecto. Entonces, estamos muy bien con el tema del etiquetado, pero en conclusión, yo, yo creería que lo importante es, es que los fotógrafos entiendan que no basta con hacer una buena fotografía, que se necesita describirla, titularla, eh, etiquetarla ¿Sí? y que esa labor requiere de tiempo, requiere de un esfuerzo, pero que se puede ver compensada a su vez con compras, ¿no? Claro. Claro, claro, eso se, se, se puede ver así y es lo que queremos todos. O sea, lo que he dicho antes, tanto las, los panoramas como los vídeos 360, todo, o sea, hay que, para, para encontrar una imagen, un vídeo, solo se puede encontrar con la información que está que está añadida, que va, que, que va con, con este archivo digital, porque no se pueden leer imágenes, no se pueden leer vídeos, por ahora. ¿Podría yo vender una fotografía donde aparezcan personas, como por ejemplo esta de acá. Esto es un mercado en Polonia eh, navideño donde aparece, por ejemplo, esta señora, yo no la conozco, esta niña tampoco, es, debe ser menor de edad, por supuesto. ¿Esta sería una fotografía que yo podría licenciar comercialmente? Eh, a ver, vamos a empezar, porque nosotros a, por ahora no se puede subir a autorizaciones o releases a a 360 cities lo que sí podéis hacer los fotógrafos y las fotógrafas es eh, seleccionar una o varias fotos eh, que estén eh, disponibles para licencia pero solo para licencia editorial Solo podéis hacer desde vuestra desde vuestra eh, vuestra página de, de, de edición de, de la imagen cuál es la diferencia entre una licencia editorial y una licencia comercial una licencia de comercio es pues, la que se utiliza para, para publicidad, sobre todo, pues todos tenemos en la cabeza anuncios, sí. cualquier tipo de anuncio, ¿vale? Y una editorial eh, es la que se utiliza pues en, en editoriales, en, en periódicos, en la televisión, ¿vale? De un acontecimiento, de una calle, que pues eso es el editorial, ¿vale? Más o, que va con el contenido informativo. Así como los stocks ah. fotográficos de fotografías fijas, ¿existe una diferenciación de precio entre el editorial y el comercial, siendo el editorial más económico? Sí. Es decir, esta fotografía yo no la podría poner en, eh, a nivel comercial porque aparecen personas de las que no tengo releases. La podrías poner a nivel comercial, sí. No hace falta que tú hagas nada. A ver, es que aquí lo importante y lo que, que quiero, queremos que, que, que quede bastante claro es que cuando una imagen o un vídeo de 360 eh, se licencia, dejamos muy claro que nosotros damos ese contenido sin proporcionar ninguna autorización y ninguna release, ¿vale? Entonces, nuestros clientes saben esto, saben que no, no, no se proporciona. Entonces, los términos de licencia de 360 cities determinan que es el cliente el que tiene la responsabilidad de decidir. ¿Vale? ¿Se necesita una autorización o no necesita una autorización sobre esa imagen? Eh, es decir, sí, esa imagen se la utiliza en un, en un contexto comercial y de obtenerla si fuera necesaria. En conclusión, ¿Puedo eh, poner comercialmente imágenes donde aparecen transeúntes y es probable que eh, las compren porque finalmente es el, es ese cliente el que se responsabiliza por la publicación de la imagen? nosotros trabajamos con, o sea, con clientes eh, que realizan proyectos, experiencias y que, que, que saben que saben lo que es un contenido, saben lo que es una fotografía, saben lo que es un vídeo y saben lo que es una agencia de stock. Entonces ellos lo saben y en los términos de, de licencia se, se establece ¿no? pues que, que el cliente responsable. Muy pocas veces recibimos preguntas por parte de los clientes sobre este tema porque ellos lo tienen muy claro, porque son empresas profesionales. Entonces ellos ellos lo tienen muy, cala, muy claro. Y en el supuesto caso de que un cliente quisiera... Eh, ...seleccionar este, este panorama del mercado navideño para una acción comercial, ese cliente sabe... Que, que tendría que blurrear las, o sea, que difuminar las caras, eh, que nadie fuera reconocible. Mm, bueno, muy bien. Y en, en esa misma medida, la siguiente pregunta que te tenía estaba relacionada ya no con personas, sino con marcas comerciales. Por ejemplo, aquí en Cuatro Torres vemos eh, que este edificio tiene un logotipo, CEPSA, en una, eh, no sé, como condición normal de un stock, yo lo que haría sería tratar de borrarlo o, o, o intentar Ajá. borrarlo. Eh, ¿Ustedes me aconsejarían esa práctica o tal y como me estás planteando en términos de personas, hablaríamos de logotipos? Claro, eh, los logotipos funcionan, es propiedad intelectual, entonces los, propios, los, los, los logotipos no nos pertenecen, o sea, no pertenecen a, a, a los fotógrafos es como, o sea, esto es igual que, que el stock tradicional entonces, eh, como he dicho antes nuestros términos de, de uso permiten pequeñas modificaciones eh, si quieren esta foto para uso comercial entonces esas pequeñas modificaciones el cliente podría, eh, podría difuminar estas marcas si el fotógrafo o la fotógrafa sube ya la imagen con, con estos logotipos editados pues muy bien también Elena, tengo otra, otra pregunta que tiene que ver con que 360 cities, así como muchas de las plataformas, permiten el embebido de una fotografía. Por ejemplo, esta es la fotografía de Nueva York, eh, desde el Empire State, y cualquier persona puede venir, tomar eh, la fotografía desde acá, tal y como se toma un video, aceptar las condiciones... Copiar el iframe y ponerlo dentro de su sitio web. Y está teniendo contenido dentro de su sitio sin pagar un solo peso por ello. Mi pregunta es: ¿es contraproducente tener esta posibilidad de embebido? Según mi punto de vista, no. A ver, me explico. O sea, este embeddi es gratuito y solo está permitido para webs de uso personal, como puede ser un blog. ¿Vale? No está permitido lo, para uso comercial. En los términos de uso se deja muy claro que, que la imagen, eh, si es incrustada para, para un uso, una web comercial, tiene que ser licenciada. Entonces, nosotros creemos que el Invert gratuito no tiene ningún efecto negativo en las licencias y posiblemente anime a las licencias. ¿Por qué? Porque los clientes con los que trabajamos usan las imágenes y los vídeos para crear experiencias y para crear sus propios propios proyectos. Y una imagen incrustada nos sirve para esto, una imagen incrustada que lleva el logotipo de 360 cities, el perfil de, del fotógrafo o la fotógrafa, la descripción, y que no puede ser modificada. Es cierto, es cierto que hay muchos clientes que buscan imágenes con mucha resolución, ¿vale? Ah, okay. Entonces, igual imágenes de mmm, como mínimo 20.000 vale entonces pues claro si tú tienes una imagen creo que como mínimo son 20.000 píxeles pues vas a, vas a entrar en, el, en vas a entrar en, en, en, en ese rango en ese pero, rango pero que... quiere decir que el buscador que ustedes tienen de cara a esos clientes a ellos les permite filtrar fotografías por tamaño? No, generalmente ellos nos preguntan a nosotros. Cuando requieren algo tan específico, los clientes se ponen en contacto con nosotros porque nosotros tenemos también un servicio de, de research para, para los clientes. Muchos clientes vienen a nosotros con sus proyectos y entonces nosotros buscamos las imágenes o los vídeos que ellos necesitan o se los proponemos. Lo mínimo que nosotros aceptamos son 6.000 x 3.000 píxeles. Pero eso ya es muy bajito. Eso es muy bajito. Sí. Entonces, a partir de ahí para arriba, cuanto cuanto más calidad tenga una imagen, siempre va a ser mejor. Elena, ¿ustedes desde qué medida empiezan a considerar una fotografía de alta resolución o gigapíxel? Lo consideramos a partir de 3 eh, gigapíxeles. Es lo mínimo que, que pedimos para que entren esas imágenes, no en 360 cities, sino en nuestra colección de gigapíxeles que se puede encontrar en 360Gigapixels.com. ¿Y, ¿Y estas gigapíxeles tendrían un precio de licenciamiento mayor? Sí. Entonces, todas estas imágenes que se encuentran en 360Gigapixels.com están disponibles para ser licenciadas y el precio se calcula caso por caso. Es decir, nos, el cliente se pone en contacto con nosotros, Hablamos de su proyecto, de su experiencia, de cómo van a utilizarlo, de cuánto tiempo, dónde va a ser mostrado y de ahí, caso por caso, eh, se determina un, un, un valor al contenido. ¿Sería contraproducente subir esas fotografías a Google Maps para después intentar venderlas a través del stock fotográfico de 360 cities? Pues, a ver, nosotros no lo creemos. Entonces, ¿por qué? Eh, porque Google dicen que, o sea, lo voy a leer para no equivocarme porque esto es importante, las imágenes de Street View solo se pueden usar en anuncios en los que las imágenes provienen de la API de Google Maps, ¿vale? Entonces, el contenido, por ejemplo, de Google Earth, no se usa para, para anuncios digitales. Okay. Eso es lo que comentábamos antes, que nuestros clientes siempre van a querer el archivo digital de la fotografía o del vídeo para salvar su proyecto en su anuncio, publicación, aplicación, y esto Street View no lo permite. Entonces, también es interesante saber que regularmente recibimos consultas eh, sobre pedidos de licencias por clientes que han visto imágenes eso eso es mm. en, o, o, en Google Earth que en Google Earth están las fotografías de los simpaticis en un video que uh, saqué al inicio del canal video que pueden ver aquí sí aquí <ríe> en ese video uh, hablaba de la, lo que había recibido de parte de RoundMe por el licenciamiento de una fotografía versus lo que, reci eh, lo que había recibido de parte de, de 360Cities por otra fotografía. Tú me hacías la aclaración en, en su debido momento que, en, por lo menos en, en RoundMe, el valor era un valor único independientemente del medio, del, del número de visualizaciones, de una serie de variables que 360 cities sí tiene en cuenta. Por ejemplo, si voy a licenciarla por un año, esta fotografía eh, al, a quien va a licenciarla le cuesta 510 dólares. ¿Vale? Pero solo un año. Si vamos a tres años, el valor sube. Entonces, esto es la aclaración que a mí me parece pertinente hacer en este video. Y es que es mm, depende, todo depende, ¿no? Claro, es que sí, de, depende de para qué, para qué se vaya a utilizar y, y el tiempo, entonces hay muchas combinaciones y no me las sé de cabeza todas. No, no, y no es necesario porque aquí cualquiera podría sí, claro. venir y, y revisarlo, pero por ejemplo, fíjate, para televisión uh, ya el valor es bastante, bastante, bastante más alto. Pero si comparas eh, televisión con editorial, pues va a cambiar los valores claro. también bastante. Bueno, y la pregunta del millón que todos nos hacemos: de estos mil euros que cobra 360 Cities, ¿cuánto va al bolsillo del fotógrafo? Al bolsillo del fotógrafo, de la fotógrafa, va el 40%. 40%. Vale. Y entonces, como tenemos, como sabéis, partnership con Alamis, Jotelstock, eh, Panther Media, eh, de, de lo que se licencian nuestros partnerships, ¿vale? De lo que ellos licencian, el fotógrafo se llevaría el 50% en ese caso. Elena, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Salúdame a todo el equipo de 360 Cities y muchísimas gracias por atender sí, esta entrevista. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a todas. Eh, os invito a que visitéis 360 Cities, que subáis vuestro contenido, tanto vídeos como panoramas 360, cualquier pregunta que estamos. Y te vean cinco